Hace unas semanas fui a dar una charla sobre la profesión de consultor a un instituto de secundaria. Bueno, realmente es una profesión un poco más difícil de explicar que un cocinero, que un piloto o que un abogado. Creo que este vídeo os va a ayudar en el caso de que estéis pensando en dar un giro a vuestra carrera, emprender una nueva o elegir cuáles son los estudios que vais a preferir para realizar en la universidad. Bueno, en el primer minuto de la charla un chico levantó la mano y me comentó que él ya sabía lo que era un consultor, que es alguien a quien las empresas llaman cuando tienen un problema. Bueno, sí, aunque eso también nos valdría en el caso de un fontanero o incluso de la policía. Te voy a contar cuál ha sido mi experiencia como consultor en estos años y tú serás quien diga si te resulta interesante o no. En primer lugar, consultor es un nombre genérico que se le da a los especialistas en distintos temas relacionados con la gestión de las organizaciones. Por ejemplo, en estrategia, en organización, legal, recursos humanos, finanzas, software y desarrollo de software, comunicaciones, sistemas, marketing, consultores inmobiliarios, diseño industrial, calidad, innovación, etcétera, etcétera. Así que terminar de consultor puede ser la profesión de un montón de profesionales distintos de distintas ramas del conocimiento. Fundamentalmente hay tres razones por las cuales nos contratan a los consultores. La primera para contar con conocimiento específico para poder llevar a cabo proyectos, implantar cambios o arrancar nuevas actividades dentro de las organizaciones en relación con un montón de temas que pueden ir desde aspectos internos a cómo están tratando a los clientes. También porque no cuentan con los recursos humanos necesarios, es decir, ya no solamente la cualificación de los recursos, sino también la cantidad de los recursos para hacer frente a esas transformaciones, a esos cambios. Y en tercer lugar, honestamente, también para ser la primera fila, ser el frente que lleve a cabo ciertos cambios que pueden no ser muy populares y que ciertas personas y ciertos puestos dentro de la organización no se atreven a capitanear. De esa manera, esos actores internos ceden parte de su autoridad para que su reputación no se resienta tanto. Si las cosas salen mal, siempre pueden decir aquello de bueno, es que me lo dijo el consultor. Bueno, yo te aconsejo tres aspectos que considero fundamentales dentro de esta profesión. El primero, estar al día técnicamente, en la parcela de conocimiento que sea y ser creativo a la hora de proponer soluciones relacionadas con ese conocimiento que tienes. En segundo lugar, escuchar muy bien a los interlocutores. Y no solamente la parte técnica del tema, porque la solución tiene también que tener en cuenta cuál es la situación personal de tú o tus interlocutores de manera que aunque tú sepas que la solución es una muy concreta puede ser que no sea posible por el nivel de interlocución por la autoridad que dentro de la organización pueda tener la persona que en concreto te ha contratado y en tercer lugar una señal fundamental de profesionalidad es hacer un enfoque un diagnóstico previo que sea realista que sea realista, que tenga en cuenta los diferentes factores que pueden influir a la hora de llegar a una solución para ese problema que nos han planteado y por supuesto que también tenga algunas dosis de creatividad, aunque sean pequeños detalles, que permitan demostrar nuestro conocimiento específico en el tema. Es lo peor, es lo peor. Bueno, una característica fundamental que a veces hacen que las personas dejen esta profesión es la disponibilidad. disponibilidad de de desplazamientos, de viajes y también de disponibilidad de tiempo. Muchas veces además el trabajo es muy a corto plazo porque está limitado por el tiempo en el que duran los proyectos y a veces desgraciadamente no te permiten ver los cambios, transiciones o evoluciones que han tenido estas organizaciones para las que has trabajado en el medio y en el largo plazo. A veces sí porque te permite concatenar proyectos, los proyectos grandes, hacerlos en, en proyectos modulares y finalmente sí que vas viendo la evolución de tu cliente. Es cierto que en general la consultoría es un negocio, es un mercado bastante cíclico. Normalmente cuando tus clientes van bien, tu negocio va a ir bien también. No siempre pasa. Por ejemplo, hay mucha consultoría de tipo legal que precisamente crece cuando hay problemas dentro de las organizaciones. Pero vamos con lo bueno. Por ejemplo, cuando hablaba de disponibilidad, también significa flexibilidad. En general, se entiende que el profesional consultor es un profesional responsable y que puede trabajar con un mayor grado de flexibilidad. Te vas a encontrar personas de distinto tipo, pero normalmente se te supone un grado de conocimiento mayor que la media, lo cual te permite hacer propuestas, incluso a veces un poco arriesgadas, simplemente porque alguien te ha puesto la etiqueta de consultor. Para mí es fundamental todo lo que llegas a conocer. Es verdad que te obliga a un esfuerzo por aprender, pero a los que eso nos gusta y nos gusta ir viendo los avances del, del conocimiento y de la gestión en diferentes áreas, pues es algo que apasiona. Si no te da miedo, el estar aprendiendo continuamente aspectos técnicos, investigaciones también de tus clientes y por supuesto de tus compañeros de proyecto, pues posiblemente esta profesión te puede agradar más. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo acerca de la profesión de consultor y que tengas bien claro cómo es que nos ganamos la vida. Si en cualquier caso tienes cualquier duda, cualquier consulta o quieres profundizar en algo, hazme tus preguntas en los comentarios del vídeo. Estaré encantado en responder las preguntas relacionadas con esta profesión. Hasta muy pronto.